¿Qué relación hay entre la agricultura sostenible y el agua? En Ascensa, consideramos que el agua es un recurso escaso y mantener su calidad es responsabilidad de todos. Estamos convencidos que es posible producir alimentos dentro de una agricultura sostenible y en armonía con los recursos naturales. Para ello, desde Ascensa, les damos algunas recomendaciones. Consideramos fundamental leer la etiqueta del producto antes de cualquier aplicación y tomar las medidas necesarias para reducir este riesgo, instalando márgenes de cubiertas vegetales en las zonas próximas y a lo largo de los cursos de las aguas. Estas cubiertas vegetales actuarán como bandas de seguridad, zonas de amortiguamiento, mejorarán la estructura del suelo, la capacidad de infiltración del agua y reducirá el riesgo de deriva por escorrentía. Desde Ascens estamos trabajando día a día en amplificar este mensaje y que alcance a todos los agricultores. Tú decides Ascensa porque eres imparable.